amigos, soy Victoria Muñoz, he quedado segundo del Colegio Nicaro. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido, de sumas y restas. Los materiales son unas cartulinas, una regla, dos marcadores de colores, dos dados y dos fichas para los jugadores paso 1 formamos una cartulina y encima de ella vamos a dibujar una cuadrícula de 11 por 11 paso 2 en el primer cuadrito con el marcador vamos vamos a dibujar vamos a hacer una línea y hacer la suma y la resta. Paso 3. Con el otro marcador vamos a escribir los números en forma secuencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 y 10 Y por el otro lado también 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 y 10. El siguiente paso vamos a rellenar todos los cuadros de esta manera. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así. Diez, once y doce. Cuatro, cinco, siete, Bueno, ya lo completé. Ahora vamos a jugar primero a la suma. Primero jugador tira. Le quedó 7. Entonces el jugador verde se para en el 7. Entonces ya como ya el verde en el 7. Ahora le sigue el turno al jugador naranja. El jugador naranja sacó 6. Entonces van a encontrarse a veces me queda todo en el 13 entonces significa que 7 más 6 es igual a 13 vamos a hacerlo nuevamente vamos a empezar otra vez con el 20 saco saco 9 entonces lo ubico en esta fila como es la del en N9. Ahora es el turno en naranja. <ríe> sacó... Sacó 6. Entonces, esta es la fila del naranja. Entonces lo voy a buscar en el 6 de acá. Entonces se encuentran... Okay. Entonces... Se encuentran en el 15. Entonces significa que 9 más 6 daría 15. Ahora seguimos con la lista. Empieza el 20. Jacó. Jacó 9. Entonces se hace un nuevo por el capo A 9. Le quita 5 y el resultado sería 4 significa que 9 menos 5 es igual a 4 ahora es el turno del jugador naranja va a sacar sacó 6 7 entonces se ubica en un 7 acá entonces le va a restar 3 y sería igual a 4. Significa que 7 menos 3 es igual al 4. Entonces, espero que hayan entendido el juego de sumas y restas. Ahora para completar vamos a hacer un ejercicio de sumas y restas. Vamos primero por la suma. 0 más 2, 3, 2. 0 3 sería, ah no, 3. 3 8 sería 11. 6.132 Vamos con la otra 7 más 2 es igual a 9 2 más 9 Entonces, el resultado es 519. Vamos con la resta. Vamos a empezar con la 2 menos 7 no se puede. Entonces le vamos a pedir al vecinito que le dé una de 100. Y sería 12. Entonces, pasó este porque ya no tiene una y quedaría en cero. Entonces, a 12 le quito 7. Vamos a ver ¿Cuánto le falta a 7 para llegar a 12? 8, 9, 10, 11, 12. Daría 5. Lo voy a marcar. 6 menos 4 no se puede entonces le vamos a pedir al 8 al vecinito que le dé una decena y quedaría con 10 entonces, este, y quedaría en 7 12, 10 Menos cuatro serían seis, siete menos cuatro sería tres. Entonces el resultado es 365. Vamos con la otra. A 2. Le quito 9. No se puede. Deja que pedí al vecinito. Una vecinita y quedarían en 12. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado. Acá. Ah, entonces tallamos aquí y quedaría en, en 2. Y entonces, vamos a hacer lo mismo del otro de cuánto le faltaría para llegar. A 9, cuánto le falta para llegar a 12. 10, 11, 12, 3. Sería igual a 3. Entonces, 2. Menos 8 no se puede. Entonces le vamos a pedir una vecinita al vecinito 6. Le daría, entretallamos este y se quedaría con el 5. Y aquí volvería a hacer 12. ¿Cuánto le falta 8 para llegar a 12? 9, 10, 11, 12, 4. Entonces, 5 menos 1 sería 4. Y el resultado es 443. Así se suma y se resta cuatro y tres cifras. Espero les haya gustado mucho mi video. Que se hayan divertido. Adiós.